Hola a todos, bueno, hoy eh, nos toca el turno y vamos a hablar de los settings. Eh, hace poco pues sacamos una publicación acerca de los settings, eh, esta, esta publicación que estamos viendo aquí en Instagram. En la foto salen los settings en crudo y son los settings para coser. Les vamos a hablar un poco acerca de esto, a contextualizar un poco por qué en Carol tenemos eh, y estamos comercializando settings ¿Qué solucionamos? ¿Qué resolvemos con esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Ya básicamente es lo que, lo que vamos a hablar en, en esta capacitación Bueno, entonces lo primero, eh, ¿Dónde lo encontramos? En la página Entonces en la página lo encontramos acá donde dice Swarovski Settings para cristales ya los podemos ver acá Settings para cristales, los settings plateados los settings en oro golfing los settings en crudo y por acá también encontramos otro apartado que son cargadores y sistemas de alete que también resuelven una necesidad pero hoy nos vamos a concentrar a hablar sobre settings, listo entonces vamos a entrar primero a settings en crudo y vamos a explicar porque es, es como nos llega el producto, a nosotros cuando nos llegan los settings eh, nos llegan en crudo ya entonces vamos a hablar de los tipos de material de los cuales están hechos los settings. Entonces existen dos tipos de material. Uno es el latón o bronce, el que ven ustedes aquí con un poco con un tono amarillo. Todo lo que ustedes vean en este tono amarillo es, eh, eh, el material base es, es latón o bronce. Y lo que ustedes vean de un color como rojizo, rosado, ya el material es tombac. Ya, el tomba, que es una aleación entre cobre y bronce, que es un poco más económica. Ya, un poco más económica, pero que tiene unas propiedades muy similares a las del latón. Pues no se, entre las propiedades pues, que tiene el latón es, no se oxida, se, puede, se, puede, se permite bañar con facilidad, toma muy bien los baños. Ya, es un material eh, eh, apto pues, eh, para, para toda la parte de galvánica. Entonces, digamos que es un material que nos permite ofrecer un producto de excelente calidad, pero un a un precio más bajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que ustedes aprendan a diferenciar los tipos de materiales. Cuando vean este material así de este color amarilloso, eh, es latón o bronce. ya Y cuando vean este material así un poco rojizo, es eh, cobre. Bueno, algo súper importante, eh, muchas veces nos podemos encontrar un material de este tipo como rojizo, ¿Ya? o rosado, eh, si de pronto tenemos dudas, es importante que cojamos un imán y hagamos una prueba de que el, para, que el, para validar que el producto no sea un hierro cobrizado, porque muchas veces el hierro eh, le hacen un, una galvánica eh, de cobre, ya digamos que en, en los procesos de baño de galvánica viene, lo primero que se hace es pues, un desengrase de todo lo que nosotros vayamos a bañar, después se hace un cobrizado, Después de así sea el material de bronce, se hace un cobrizado. Después del cobrizado viene un niquelado, ¿ya? Se coloca una, una parte de níquel. Y después del níquel viene el color del terminado, que puede ser el, la, la plata, puede ser el oro rosa, puede ser el oro, el oro amarillo. Y algunas veces, eh, posterior, para, para garantizar de pronto una mayor duración, se utiliza la laca cataporética entonces muchas veces nos vamos a encontrar con cadenas o con eh, herrajes que tienen este tono que vemos acá, pero eh, el material base es hierro y le han dado una galvánica de, de, de, de cobre. ¿Ya? Entonces es bien importante que si tenemos dudas, validemos con un imán. Si el, el, el, el herraje se pega al imán, quiere decir que es el, el metal base es hierro y debería ser mucho más económico. ¿Ya? el hierro pues tiende a oxidarse con, con mayor facilidad listo entonces eso es lo primero los, los tipos de materiales lo segundo son los tipos de settings entonces van a ver ustedes acá que hay unos que tienen la parte eh, posterior del setting está totalmente cerrada ya estos son los close back o eh, settings para soldar todo nosotros con esto podemos crear cantidades de cosas ya podemos soldarlos entre ellos, soldarle un poste, soldarle una argolla, ya eh, crear entre ellos eh, diferentes tipos de materiales. Entonces, digamos que se puede crear con los settings y nosotros aquí en Carol, esto es una de las, de las cosas que debemos ofrecer con nuestros clientes. De hecho, nosotros, parte de las creaciones que hacemos es eh, empezar a ensamblar eh, o a soldar eh, el... Eh, los settings de pronto con anillos, settings para aretes, todo ese proceso lo hacemos nosotros a través de terceros. ya Entonces ese es, ese es, ese es eh, el primero, que son los settings para soldar, que son los que tienen la caja cerrada, y los que tienen agujeros o perforaciones son los settings para coser. Muy importante, muy importante. Hay unos settings que de pronto son mucho más baratos, pero estas perforaciones son filosas. Ya, estas perforaciones deben de ser limadas y no deben de ser filosas para que no rompan el hilo porque esto ustedes lo, lo van a coser en técnicas por ejemplo como el sutage, cuando se trabaja cosido, en el técnicas como el embroidery, pueden hacer eh, toda la parte de, de bordado sobre, sobre eh, carteras ya eh, pueden hacer bordado sobre cuero no bordado cocido sobre cuero ya entonces es bien importante validar y utilizar un setting de buena calidad Ustedes se van a encontrar unos settings que son como unas laticas muy delgaditas probablemente en hierro y esas perforaciones ustedes van a darse cuenta que son filudas y ese filo les va a hacer le va a romper el, el, el, el, el, el hilo si no inmediatamente con el tiempo y no muy lejano entonces tengan en cuenta ustedes hay que, re, hay que asesorar muy bien a los clientes y hablar un poco sobre esas, las cualidades que tienen los settings que nosotros manejamos. Listo, entonces estos settings que vemos, acá son settings eh, hechos en material de tomback, ya con las perforaciones que no son eh, filudas. ¿ya? Nosotros venimos trayendo los settings de, de hace un muy buen rato y, y aquí ligamos mucho el tema con todo el tema de Embroider ¿ya? así como nosotros tenemos estas cajas todas estas cajas o settings cuando pasamos el mouse sobre algunas, algunos productos vamos a ver que se, se muestra un cristal encima, o sea, esa es la función del, del setting, básicamente es contener y facilitar eh, el uso de, estos, de estas cajas sin necesidad de ir a acudir a un joyero a que te diseñe la caja para el engaste, ya, aquí estamos resolviendo y estamos facilitando la forma de utilizar de estos cristales, ya, y estamos viendo pues el uso de estos cristales en cantidades de cosas y en cantidades de técnicas para aretes, estamos viendo estos, estos cristales para embroidery, estamos viendo estos cristales en su tash. el cristal tiene una característica importante y sobre todo los cristales que nosotros estamos manejando en nuestra marca Cristal Stone, es que tiene un valor percibido bastante alto entonces lo que nosotros diseñamos con el cristal dado el brillo que tiene siempre se va a percibir de un precio alto eso, eso es lo que queremos decir nosotros con valor percibido ustedes como ven eh, acá pues el, el setting no lo podemos usar así sin bañar ya pero básicamente como para eh, ilustrar un poco el uso del producto pues hemos hecho esta foto segunda eh, para que el cliente vea, pues, cómo se puede lucir el producto. Entonces, no tenemos los settings, eh, no tenemos los settings, eh, estos que estamos viendo acá no, son, no están terminados todavía. Entonces, vamos a la segunda categoría, vamos a la segunda categoría, que son los settings plateados y de Noro Golf. Ah, Bueno, antes de avanzar acá, aquí vimos en la última, eh, en el último post que hicimos, ¿Nosotros qué estamos haciendo y por qué estamos trayendo los settings? Pues es para mover básicamente el cristal. O sea, es, es, eh, y últimamente hemos traído los settings para los cristales más pequeños que tenemos porque tiene una aplicación bien interesante. Entonces vamos a, vamos a avanzar acá a la segunda hoja y les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo nos damos cuenta para qué tipo de setting, perdón, está acá en la primera. Cómo, cómo podemos notar para qué tipo de cristal nos sirve entonces ustedes van a ver acá por ejemplo acá dice 8 milímetros ya este 8 milímetros significa que el cristal es el, la medida equivalente a 8 milímetros es la de cs 39 nosotros acá tenemos unos filtros que la idea es que los clientes lo utilicen y le enseñemos nosotros a, a los clientes a, a, a utilizar entonces por ejemplo acá si le colocamos settings para soldar pues nos va a mostrar todo lo que son cajas ya y si le colocamos settings para coser entonces, miren, todos estos settings o cajas que ustedes ven nosotros tenemos la, los, los, los cristales para, para, para complementarlo entonces en este filtro están los settings para soldar y por acá tenemos los settings para coser ya, entonces vamos a, a, a mirar acá los settings para coser aquí me faltó un, quitar un, un filtro nuevamente vamos a refrescar acá entonces vamos a ver los settings para coser. Los pues van a poder ustedes ver que todos tienen una, una perforación. Pues normalmente vienen con cuatro huecos, pero las medias más pequeñas vienen con dos huecos. En esos huecos o a través de esos huecos es que se pasa el hilo. Entonces ustedes aquí pueden ver estos settings. Entonces miren, acá por ejemplo viene y dice 4470 Dice acá, esto es bien importante: dice SS18 o SS19. Esto corresponde a la medida del cristal que nosotros podemos utilizar acá. Acá, por ejemplo, dice SS29 o SS30. Ya, SS30 son las medidas de cristal que podemos utilizar acá. Ya, ese, eh, acá, por ejemplo, dice SS30. También esta tiene una particularidad: este setium es para base. Eh, sin cono o, perdón, cristal sin cono como un flatback. back ¿ya? entonces eh, los, tenemos una medida que es precisamente la SS30 que tenemos una cantidad importante y a través de esta crucecita que vemos acá es por donde se pasa el hilo también, ya, es un setting pero para cristales planos, ya, los que vemos con una caja un poco más alta esos son settings para cristales con eh, cono ¿Ya? que son normalmente el, el, el cristal cuando trae, trae eh, el, la parte posterior viene con cono y además viene faceteada eso es lo que genera es un mayor brillo ya, ya vimos en un video anterior que en el cristal vemos que la parte posterior es un foil y ese foil lo que hace es hacer una refracción de la luz y a través de las facetas pues se genera un prisma con esa refracción y lo que, lo que produce el brillo del cristal listo, entonces eh, súper importante que ustedes sepan para qué tipo de cristales util lo utilizan de todas formas en algunos productos esto es una labor que nos toca hacerla muy manual y, y poco a poco lo, lo estamos haciendo cuando ustedes den, listen un producto acá en la parte de abajo normalmente les dice para qué cristal o si no se les despliega una pestaña que dice complemento vamos, vamos a buscar uno una a ver si la encontramos miremos por acá no sé este sé que en las de soldar sí lo vamos a poder ver aquí están básicamente las medidas entonces esto funciona con los cristales 4120 de Swarovski o con los 4120 CH que son la marca Stone listo vamos a vamos a listar eh, cristales para soldar que ahí sí funciona esa eh, pestaña de complementos de las cuales le estoy hablando tipo de raje settings para soldar Vamos a mirar una referencia. Escojamos esta. Entonces, acá miren. Complementos. Aquí en complementos, pues eh, digamos que con este setting se hace este. Se hace este. Eh, este arete. Este topo arete. Si yo me voy acá a este topo arete. Ya. Aquí en complementos puedo ver cuáles son los cristales que le calzan al arete. Entonces, este es un arete o la caja es para cristal de 10 milímetros. Entonces, lo, los cristales que vemos acá en la parte post, en la parte de abajo son cristales de 10 milímetros. Si tú, nosotros colocamos un cristal acá, pues va a calzar perfectamente. ¿ya? Y los que hayan tenido oportunidad ya de utilizar el producto van a ver y se van a dar cuenta de... de del brillo que tiene, bueno, entonces volvamos nuevamente habíamos hablado de que eh, eh, los settings a nosotros nos llegan en crudo ya pero nosotros los transformamos ¿ya? los que son para coser simplemente hacemos una galvánica, ¿ya? acá también encontramos los mismos filtros y vamos a encontrar por ejemplo settings para coser ¿ya? entonces en estos settings para coser Parece que no, no tenemos mucho inventario. Vamos a ver. Settings para coser en brodering. Vamos a dar clic aquí a este filtro. Eh, los que son para coser simplemente hacemos galvánica. Ya no, no, no, no, sé, no, es, una, no es un setting para, para soldar. Simplemente lo embellecemos con la galvánica para darle el, el finalizado. Esto lo podemos hacer nosotros tanto en dorado como en plateado ya, súper importante si nosotros nos agota el inventario de una referencia de estas en dorado, tengan en cuenta de que siempre en la medida en que tengamos el, el, la materia prima en crudo, lo vamos a poder bañar, ya, es muy importante ese dato, es un, no es un dato menor no es un dato menor entonces eh, qué pena con ustedes el ruido pero estoy aquí en mi casa grabando desde mi casa en un espacio que es abierto y, y hay, hay un ruido ambiental que es un poco molesto, pero bueno, no, no puedo interrumpirlo y, y volver a empezar el video. Listo, entonces, eh, los otros, los que son para soldar, ¿ya? Los que son para soldar, nosotros los volvemos, por ejemplo, aretes, ¿ya? Aquí, ¿qué, qué hacemos nosotros básicamente con esto? Nosotros lo que hacemos es, a través de un tercero, hacemos la parte de soldadura, le colocamos argollas o creamos entre ellos. Entonces, miren, este es el trabajo que nosotros hacemos con estos settings. Esto lo volvemos un dije, por ejemplo. ¿Ya? Eh, a este lo volvimos un arete. Y eh, pues, parte del trabajo que hacemos también con la parte de mercadeo, pues es tratar de colocarles un cristal simplemente para que el cliente pueda entrar a visibilizar un poco el producto aplicado. ¿Ya? No todos lo tienen, pero pues estamos en proceso de que todos los productos tratemos de que los tenga ya eh, bueno un dato que se me, ha, se me pasó eh, decirles acerca de los settings los settings que nosotros manejamos eh, cuando nos llegan en crudo los que son color rojizo esos settings provienen de alemania nosotros compramos estos settings a la compañía que anteriormente le fabricaba los settings a swarovski ¿ya? Porque pues digamos que los primeros settings que nosotros empezamos a comercializar fueron settings que traíamos y que comprábamos a Swarovski. Y básicamente los trajimos para facilitarle la vida a los diseñadores para que no se gastaran una plata grande con joyeros y que pudieran hacer una utilización de, de, de, los, de los fancy stones sobre todo de una forma mucho más eh, económica ¿ya? Y, y de fácil aplicación listo esto lo vemos acá eh, vamos a volver acá un poco a la a la parte de los settings settings para cristales y acá settings en crudo qué dato importante también podemos ver acá todos los que son provenientes de alemania ustedes van a ver que después de la nomenclatura van a encontrar la letra de todos los que tengan esta nomenclatura que diga de son settings que nosotros eh, Traemos y compramos a esta fábrica que les digo que anteriormente le, le, le, le hacía los settings a, a Swarovski. ¿ya? Se me ha escapado pasarles esa información que me parece bastante relevante y de pronto revela un poco también la calidad de los productos que nosotros estamos comercializando. Bueno, entonces enganchemos nuevamente con los settings eh, ya bañados que nosotros manejamos. Listo, entonces nuevamente vamos acá, settings, settings para cristales. Y settings eh, plateados. Vamos a ver algo de los settings plateados. El plateado es un color que uh, es, viene una tendencia muy fuerte para este año 2023. Eh, en, en, en el color plateado. Pero tiene una particularidad. Y es que el plateado con el, la luz. Con la luz eh, de las lámparas. Tiende a colocarse un poco amarillo. Ya nosotros. Eh, con algunos de estos productos pues le hacemos un proceso de laca cataforética que... Impide un poco, entonces digamos que no nos gusta mantener mucho, mucho stock de los plateados porque en exhibición corremos ese riesgo y el cliente va a percibir pues que el producto es viejo eso si nosotros agarramos un trapito y lo pasamos por el setting pues eh, él va a volver a su color natural, ya porque pues, la plata se oxida o sea, el, el material que nosotros usamos para bañar los, los, los settings es plata real y la plata, pues, tiene esa particularidad que con la luz se oxida. Entonces, digamos que por eso no manejamos mucho, mucho stock. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? En que como tenemos el producto en crudo, nosotros tenemos la posibilidad de mandarle a bañar al cliente la cantidad que requiera. Ya, en cualquier momento, nos vamos a demorar un tiempo, alrededor de, de entre 10 y 15 días, pero el cliente, si se programa con nosotros, nosotros lo vamos a poder hacer. Ya, de hecho, es algo que... Ustedes dentro de las tiendas tienen que empezar a ofrecerle a los clientes cuando nos pregunten por productos plateados. ¿Listo? Entonces acá, como al igual que sucede con los eh, el, el, el setting en baño golfing, pues igual sucede acá con el setting en baño plateado. Ya también hacemos un proceso de ensamble o soldadura y nosotros pues en algún momento podemos crear con esto. Por acá en la línea de herrajes, si mal no estoy en anillos, vamos a encontrar algunos anillos que nosotros hemos ensamblado y creado con las cajas. Por ejemplo, ya, estos son creaciones de nosotros, ya. Todo esto que ven son settings soldados a la base de anillos y, eh, eh, pues básicamente es para facilitar este bicho, también lo hicimos... Que hicimos esta, este tipo de creación. Entonces, digamos que los settings de nosotros tienen, tienen esa particularidad. ¿ya? Este producto acá ya está soldado y bañado y en la medida que un cliente requiera también que le hagamos este tipo de desarrollos, nosotros los podemos hacer. Es algo que hace parte de nuestro propósito. No nos olvidemos de cuál es el propósito de Carol. Facilitar y simplificar la forma de crear de nuestros clientes, bien sean emprendedores o bien sea que los clientes tengan... Eh, la bisutería como un hobby. De hecho, con todo este tipo de creaciones, lo que le estamos evitando a los clientes es que vayan a un joyero o vayan a un sitio que le hagan galvánica y que, le, y, y que ellos manden a soldar y que manden a bañar. Eso les saldría a ellos carísimo. ¿ya? Nosotros, obviamente, por el volumen que mandamos a sacar, pues a nosotros nos sale mucho más favorable. Y eso es parte del beneficio que nosotros trasladamos a nuestros clientes. Todos estos productos son bañados con oro y con plata real. ¿Ya? no es un dorado de fantasía no es oro y es plata ya entonces por eso muchas veces los precios de estos insumos no son económicos ya porque son productos bañados con oro ya importantísimo también que nosotros lo sepamos importantísimo que nosotros también lo argumentemos con nuestros clientes y les informemos sobre esto listo entonces qué resolvemos nosotros básicamente que esos settings o esas cajas, las traemos para mover todos estos cristales y para facilitar la aplicación de todos estos cristales, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, en la... En la eh, este es el apartado de... Ah, bueno, esto es lo que ya estamos revisando, miremos por acá. Bueno, estos son todos los cristales que en algún momento se pueden ensamblar, ¿ya? Cuando nosotros eh, naveguemos la página de Carol, voy a enseñarles acá un truco importante. Eh, es importante que lo que la que la organicemos por ejemplo hagamos aquí el ejercicio con la parte de fancy stones utilicemos esto como una buena práctica organizar la página en orden alfabético ascendente o descendente como ustedes lo prefieran listo esto que nos permite a nosotros ver todo el inventario pues en, con, con los códigos y no que nos aparezcan por allá, que me aparezca por acá un, un óvalo y luego por acá una pera y, y, y me mezcle todo ya, y eso también me va a permitir a mí ver los cristales eh, con sus cajas o con sus productos ya eh, prefabricados de settings o de cajas para aplicación la página está un poco lenta miremos por acá hagamos el otro ajuste y refresquemos, no sé si es la página o es mi internet esto igual aquí lo estoy refrescando. Esperemos que cargue. Ahorita le volvemos allá. Listo, entonces acá, como les decía, acá los cristales nosotros podemos hacer eh, M por medida. Entonces por ahí veíamos que el SS17, entonces nosotros venimos acá a los filtros, le damos clic aquí donde dice ver más. ya Y en ver más podemos escoger, por ejemplo, SS17, que equivale a este pp 32 dónde está el pp 32 ok acá por ejemplo podemos ver que nosotros trajimos la caja para esta medida de cristal en este momento solamente tenemos un color que es este pero esto lo podemos mezclar nosotros con estas cajas estas cajas que estamos viendo acá o estos settings son pequeñitos ¿Ya? y, y, y, y es, es parte de la aplicación que eh, nuestros clientes, nuestras profesoras, pues nos han solicitado traer. Ya, eh, bueno, ¿qué más les digo acerca de esto? Bueno, acá nuevamente retomamos cuál es el uso de estas cajas. Ya aquí, por ejemplo, podemos ver las cajas para coser. Ya todos estos que están viendo ustedes acá son cajas para coser. ¿Listo? Importante, súper importante, esta herramienta. Esta herramienta Vamos a ver acá este video. son es cristales con caja. ve, Perdón, cristales con caja para coser. Esto es un perfil de una cuenta japonesa y esta es la herramienta que les menciono. Esto es un portabastidor. Entonces lo que nos permite el portabastidor es trabajar con las dos manos y hacer bordado con las dos manos. Miren, eso por ejemplo son los cristales chiquiticos que les mencionaba, el que acaba de aplicar ella ahí. Listo, entonces dos cosas aquí. La primera es que nosotros, ustedes ven que nosotros manejamos las cajas por un lado y los cristales por el otro. No que, ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que el cliente escoja el color que quiera de toda la gama de colores que tenemos nosotros en los diferentes cristales, simplemente que escoja qué tiene que saber el cliente, cuál es la medida y cuál es la caja correspondiente. ¿Ya? Pero el, el ensamble de esto es tan fácil que es simplemente cerrar estas pestañas que estamos viendo acá. Pues esto se cierra así como tan fácil como ustedes lo vieron ahí o simplemente con un, con un, con un palito, ¿ya? con un palo se doblan estos, estas pestañas y ahí ya se contiene o se garantiza que el cristal no se salga de la caja. Entonces, también, si ustedes lo notan, manejamos los, las cajas por un lado sin los cristales y los cristales para el otro, buscando que el cliente ensamble y escoja a su elección. ¿Ya? Eso es otro dato importante. Y el segundo, el segundo es la herramienta. Nosotros manejamos esta herramienta. En este momento la tenemos agotada, es el código 21035, es la herramienta STONE, de la cual también tenemos un video ¿Dónde mostramos? Esto lo hicimos con la profesora Mappy. Bájale un poco de volumen. Entonces, acá, por acá más adelante, vemos cuál es el uso del portabastidor. Esto se utiliza mucho en Luneville, pero todo lo que es embroidery también. Cuando el cliente trabaja en embroidery en tambor, pues es una herramienta que te, te ayuda un montón. Aquí está manejando Mapi Luneville. Y eso le permite trabajar con las dos manos, porque la Luneville es una técnica que sí o sí hay que trabajarla con las dos manos. Recuerden que el bordado está quedando en la parte de abajo. Esto es como el revés. Ya, miren, ahí se está mostrando el, el, el bordado. Entonces, ese, ese es el, eh, el portabastidor. Es una super herramienta Nosotros la desarrollamos. Es una herramienta que como, como empresa VIC la hemos desarrollado en Colombia porque como empresa Vic siempre tenemos que tratar de, de procurar en la medida de lo posible si podemos desarrollar cosas con proveedores y con artesanos en Colombia y esto lo hicimos con carpinteros en Colombia. ¿Listo? Eh, bueno, entonces súper importante este dato del, del, del, del portabastidor, agotado en este momento, pero pronto lo vamos a tener. Bueno, y por acá les voy a mostrar también, voy a ir cerrando, por acá les voy a mostrar, esto es Crasus, esto es el setting soldado. Ya, todo lo que van a ver ustedes acá son aplicaciones con setting soldado. Esto es una cuenta francesa, una marca de joyería, que ustedes ven por acá, por ejemplo, sobre un, un, un arete de melcocha, eh, pues tiene unas soldaduras de cajas. Acá, este, este de pronto se ve un poco más claro. Acá también tiene unas cajas soldadas sobre bronce, ya, entonces, si usted diseñador tiene la creatividad, tiene el taller, y eh, tiene todo el proceso de soldadura, pues usted puede comprarnos a nosotros las cajas para soldar, puede comprar los cristales y, y, y personalizar esto de tal forma de que nadie te va a copiar, ya, ya hace parte de tu creatividad, ya, nosotros con nuestros clientes, líderes, nosotros con nuestros clientes debemos de ofrecer este tipo de, de soluciones. Miren, ya nuestros clientes pueden crear este tipo de cosas de una forma realmente muy fácil. Porque esta es una bisutería que es una bisutería más de ensamble. Es más del proceso creativo de, de qué voy a ensamblar, dónde voy a soldar. Pero ya el resto de la aplicación es mucho más fácil. No tanto como, por ejemplo, si nos dedicáramos a un sutá, si nos dedicáramos a un alambrismo, nos dedicáramos... A, un, a una técnica de tejidos con, con mostacillas. ¿ya? Es, es un proceso mucho más largo, mucho más elaborado. Acá es un proceso de pronto más industrial. Si usted tiene el joyero, lo contrata y le y simplemente nos compra las cajas y usted resuelve esto. Si no lo tiene, nos dice a nosotros, se acerca a nosotros y nos dice qué quiere hacer. Y nosotros le ayudamos a hacer el desarrollo. Ya, súper importante eso. Eso hay que ofrecerlo a los clientes. Acordémonos de nuestro propósito. Facilitamos y simplificamos tu forma de crear. ¿okay? Entonces, miren todas las bellezas que se puede hacer. Hace mucho rato nosotros venimos siguiendo a Guita. Guita es una empresa israelí. Ellos básicamente eh, están concentrados y focalizados en esto. Miren que por acá vemos la marca Aurora. Nosotros es, son fancy stones Aurora. Nuestra marca es Stone Crystal, pero creo que yo que es la misma calidad del de cristal. Y acá vemos aplicaciones con cajas. ¿Ya? que el cristal Aurora aplicado, pues, esto es una, un producto también muy, muy viene mucho en, en tendencia los copchains, chains. Si usted cliente le interesa esto nosotros podemos traer copchains, chains, pero eh, ya la parte galvánica y todo eso también la podemos la podemos hacer. Estos son copchains chains que son como cadenas ya que simplemente se hace la parte galvánica y se colocan encima los los cristales. Eh, todo esto es Gita concentrados, es una empresa global. Venden para todo el mundo. Pero aquí en Colombia ustedes nos tienen a nosotros. ¿ya? Y muy probablemente vamos a ser mucho más favorables. Mucho más baratos que Guita. Y aquí es lo que se puede hacer con los cristales. Miren por ejemplo acá. Esto es Samac con un, un chatón pues eh, 32 pp según se dice acá en la descripción. Listo. Esto es página de guita Todo esto se puede hacer y todo esto es soldadura, ensamble y galvánica tan fácil como eso, tan fácil como eso, con esto se puede crear un montón de cosas y eh, tiene la facilidad de que se personaliza el diseño, ya se puede hacer un proceso muy creativo simplemente usted elige qué quiere ensamblar, qué piezas quiere ensamblar que nosotros ya te, te ayudamos a resolver todo, o tienes tu joyero y lo haces con él con toda la parte galvánica y soldadura, o lo haces con nosotros y te lo ayudamos a resolver con las, con las fábricas que trabajamos y obviamente segurísimo te vas a favorecer en precio bueno esto es settings esto es cajas ya ya sabemos dónde están ya sabemos qué nos resuelve ya sabemos en qué técnicas los podemos usar ya sabemos que lo último que trajimos son los settings más pequeños para medidas de 3 4 5 6 7 milímetros ya, esos son los settings y principalmente para coser, para bordado. Ya, la mayoría que trajimos son para coser. Por eso ustedes están viendo todos estos acá con las perforaciones. Ya para parte de soldadura, normalmente traemos settings un poco más grandes. Pero como, en, en, en, como estos productos tienen tanta aplicación en técnicas como en el soutache, como el embroidery, como el bordado, pues preferimos traerlos pequeños, además porque nos resuelve un problema a nosotros, ya, de un inventario que era un inventario más para clientes de industria. Y, es, y esto lo encontramos acá en Swarovski. Vemos acá Ronstones, podemos mover todo este inventario de cristales chatón, que este cristal chatón lo, lo podemos mover de dos formas, o con masilla, de tres formas, o con masilla, ¿Ya? que es la masilla que se mezclan dos componentes y sobre ella eh, colocamos, que eso se llama micropabel. ¿Ya? Esa es una forma que no necesitamos un proceso industrial, sino una masilla que nos facilita todo el tema. La segunda forma es con un joyero o con una, una empresa de fundición que nos haga las, las, las cavidades donde vamos a pegar el, el cristal. ¿Ya? Y la última opción que fue la que nosotros, lo que nosotros estamos resolviendo es con cajas. ¿Ya? con esas cajas donde aquí se le coloca la caja al cristal y lo podemos convertir o en un topo, si el cristal es un poco más grande, o lo podemos utilizar en aplicaciones que son unos brillos muy pequeños, muy interesantes para técnicas como las, las que he venido mencionando, como el embroidery, como el bordado, como el, el recamado, pues, eh, como el su ya eso es lo que nosotros estamos resolviendo con estos productos que estamos trayendo. Moviendo un inventario también que tenemos quieto, recuerden que nosotros manejamos la línea de Swarovski, los saldos que nos quedan, pero también tenemos dos líneas más en, en esta línea de chatones, que es la línea de Lian, que es uno de los productos que más vendemos a industria, todos los cristales que nosotros manejamos. Eh, eh, para industria, ustedes lo van a ver, en, en la marca Esica, ya en los catálogos de de esos cristales son son lian ya los cristales que ustedes ven en la marca Tupré o Azorti son lian ¿ya? Y no lo los van a encontrar normalmente en nuestras tiendas porque digamos que como no teníamos la forma de aplicación del cristal que no fuera industrial y no habíamos traído las cajas pues no los, no los teníamos en las tiendas, ahora los van a empezar a ver en las medidas en las que trajimos las cajas ¿ya? y la otra marca que tenemos eh, que es básicamente la DSS29 hacia arriba vamos a verla acá en Fancy Stones, Swarovski Fancy Stones, marca Stone y vos, recuerden utilizar mucho los filtros, miren nosotros hacemos un trabajo muy fuerte para que la vida a ustedes en la utilización de estos filtros, entonces por ejemplo acá podemos colocar medida y en medida yo puedo escoger SS29 traemos un, un, una variedad de colores interesante, este, este SS29 ustedes también lo van a poder encontrar en LIAN, ¿Ya? importante dato importante dato, tenemos cajas para este cristal SS29 listo, este SS29 es equivalente más o menos a un 6 milímetros como podemos ver acá lo podemos utilizar en topitos. De este, si sí trajimos eh, caja para soldar. Entonces, ustedes pueden ingeniarse una colección de topitos y utilizar estas bellezas de colores que tenemos acá en, en Stone y en Lian. ¿Listo? Bueno, con esto terminamos esta capacitación de, de hoy de settings. ¿Qué resolvemos nosotros con los settings? Espero que esta capacitación les haya dado total claridad. Y, por favor, me dejan saber en qué otros productos quieren que los capacitemos pues, para que tengamos un mayor conocimiento de la bisutería. Recuerden que cada cosa que nosotros traemos hace parte de una investigación. No traemos los, cosas, los productos por, por traerlos. ¿ya? hace parte de una técnica. Están amarrados a una técnica. Recuerden nuestro propósito, facilitar y simplificar tu forma de crear. Bueno, pues dejo con esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.